el Instituto de los Gobiernos Locales y el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta y el Transnational Institute les dan la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Nueva Constitución en Chile, los derechos de las cuidadoras y el derecho a ser cuidado hacia un sistema nacional de cuidados feminista. Este seminario internacional ofrece la oportunidad para que el público internacional pueda interiorizarse en el debate sobre la importancia de un sistema nacional de cuidados con perspectiva feminista en el marco del proceso constitucional chileno, una discusión de suma importancia en Chile, América Latina y el mundo. Junto a un selecto panel de expositores internacionales se analizará cómo el proceso chileno abre la posibilidad de garantizar los derechos de las cuidadoras y el derecho de ser cuidado, además de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con una perspectiva feminista. Hola a todos, a todas, a todes. Eh, los bienvenimos a este seminario internacional organizado por el Instituto de los Bienes Locales de la Universidad de la Municipalidad de Recoleta, la Universidad Abierta, y también el Transnational Institute. Antes de saludar a nuestras exponentes, que son excelentes, ya las van a conocer, eh, les vamos a hacer una pequeña introducción de este foro, eh, que se llama Nueva Constitución en Chile, los derechos de las cuidadoras y el derecho a ser cuidado, hacia un sistema nacional de cuidados feminista. Las demandas feministas en Chile tienen larga trayectoria. Desde mujeres como Elena Cafarena, que lucharon por el derecho a voto a mediados del siglo XX, junto al célebre movimiento por emancipación de las mujeres en Chile, pasando por el famoso eslogan democracia en el país, en la casa y en la cama, impulsado por feministas como Julita Kirchberg durante los años 80, hasta la última gran ola feminista del año 2018, donde se movilizaron miles de mujeres en contra de desigualdades de género y la violencia machista. Sin duda alguna, las demandas de las feministas han ido avanzando a lo largo de las décadas. Hoy, la agenda feminista abarca temáticas tan relevantes como la erradicación de la violencia machista, la erradicación de la brecha salarial, aún de un 24% en Chile, la constitución de los derechos sexuales y reproductivos, la educación no sexista, entre otros. En ese contexto, la demanda por el derecho de las cuidadoras y por el derecho a ser cuidado no puede entenderse fuera de estas demandas feministas. Este seminario buscará abordar esta temática desde una perspectiva no solo feminista, sino que también económica, abordando el fenómeno de la feminización migratoria de los cuidados, eh, también la, las desigualdades económicas con respecto a los cuidados y sobre todo el reconocimiento de las labores domésticas y el trabajo de, de cuidado como un trabajo no pago. La última consigna, no es amor, es trabajo no pago, ha sido parte también de las demandas de este movimiento feminista que hoy está encarnado en la nueva Constitución, donde muchas mujeres, tenemos la primera Constitución paritaria en el mundo, se autodefinen feministas y han levantado también esta bandera que esperamos nos permita no solamente avanzar a nivel constitucional, sino que también legislativo y ejecutivo. Y es de eso lo que vamos a conversar hoy día. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos primero a Claudia Pascual. Hola, Claudia. La, la felicitamos primero porque es la senadora, elect, es senadora electa, eh, además fue la primera ministra en Chile del Ministerio de la Mujer, cierto impulsó los derechos de las mujeres, Claudia es antropóloga social, es militante político-social desde los 13 años, es militante comunista, es feminista, fue concejala por Santiago, electa en dos, en dos ocasiones, luego fue ministra directora CERNAM en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y luego fue la primera ministra, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En esta cartera impulsó importantes avances para los derechos de las mujeres, incluyendo la legalización del aborto bajo tres causales y el fin al binominal con criterio de paridad de género. Como senadora del ARM, sus principales prioridades son impulsar un parlamento más eficaz y comprometido en el proceso constituyente, y un Senado que ponga en el centro la calidad de vida de chilenas y chilenos, que promueva una democracia participativa, paritaria y respetuosa de los derechos humanos. Y que ojalá contribuya a saldar deudas de la democracia con las mujeres y las disidencias sexuales. Saludamos a Claudia, estamos muy contentos de tenerla con nosotros hoy día. Tenemos también a, a Paula Poblete. Paula Poblete hoy día es parte del comando del candidato presidencial, eh, que ahora estamos en la segunda vuelta, Gabriel Boric, a cargo de la Agenda del Sistema Nacional de Cuidados, eh, Paula es economista y minor en Sociología de la Universidad Católica de Chile. Es magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile y trabajó como in investigadora en diversos lugares. Trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el Banco Central, en Focus. Hoy día también es parte de Comunidad Mujer. Desde 2014 es directora de este centro de estudios. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos también eh, conectada a Paloma Olivares. Paloma es la coordinadora regional, jefa de gabinete de la convencional María Laceray, y es asesora política de la, de la asociación y fundación Yo Cuido, que trabaja principalmente con cuidadoras a lo largo de todo Chile. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, solamente decir que teníamos también como invitada a Mercedes de Alessandro. Ella es hoy día la directora nacional de Economía e Igualdad de Género en el Ministerio de la Economía de la República Argentina. Lamentablemente, Mercedes está disputando en este momento el presupuesto de la nación junto al ministro, así que se excusó de estar aquí. Sabemos que las negociaciones presupuestarias son complejas en todos los países, así que, eh, ojalá, yo sé que tanto Paula eh, como Claudio conocen bastante la experiencia argentina, sé que conocen a Mercedes, así que si quisieran también hacer referencia a ese caso que queríamos tener en, en este foro, eh, son muy bienvenidas a hacerlo. Eh, sin más preámbulo, eh, les voy a contar un poquito de qué se va a tratar este, este foro. Este foro va a tener tres preguntas con respecto a los cuidados, ¿cierto? Eh, a la nueva constitución y a un sistema nacional de cuidados con perspectiva feminista. Eh, vamos a hacer las preguntas a las tres, cada una tiene alrededor de cuatro minutos para poder contestar las preguntas y luego de esas tres preguntas vamos también a recoger eh, algunas de las inquietudes de la, de la audiencia. Eh, así que partamos, eh, como primera pregunta eh, tenemos lo siguiente. ¿Cómo consideran que se debería reconocer el trabajo doméstico y las labores de cuidado, considerando su importancia social y económica? ¿Qué experiencias internacionales existen al respecto? Eh, quisiéramos partir, por favor, con Claudia. Adelante, Claudia. Gracias, Carolina. ¿Me, ¿me escucho bien? Súper bien. Bien, bueno, muy buenos días también a todas y todos eh, quienes nos están viendo. Mira, en relación a esta pregunta, a mí me parece que eh, lo primero sería avanzar en algo que Paula puede contar con mucho más detalle, a lo mejor porque, porque han hecho la primera experiencia de trabajo en aquello, eh, que es el reconocimiento eh, con estudios que cuantifiquen el aporte eh, en las cuentas nacionales, cuál es el aporte al Producto Interno Bruto del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados que realizan las mujeres eh, dentro de sus familias, ¿no? eh, y por lo tanto poder... Eh, en, el, en la economía feminista y en el movimiento feminista hay un dicho que es muy certero, digamos, ¿no? Lo que no se cuenta, no cuenta. Por lo tanto, lo primero es poder visibilizar, ¿no? Cuánto es realmente ese aporte eh, que se hace hacia eh, el Producto Interno Bruto y, por lo tanto, que permite también el desarrollo económico de los países, que permite, eh, por sobre todo, el desarrollo de... Eh, las personas, digamos, ¿no?, eh, la renovación de sus fuerzas para poder salir a trabajar el otro día, para poder salir a estudiar, para poder hacer eh, todas las tareas que eh, nos permiten desarrollarnos como personas. En segundo lugar, eh, a mí me parece que hay que eh, avanzar. Eh, yo sé que esto siempre depende, indudablemente, de los recursos que se tienen eh, desde el presupuesto nacional y de ahí lo importante de tener también políticas públicas eh, y en este caso... Eh, reformas en, este, en nuestro país, en particular al sistema de recaudación del Estado y por ende al sistema tributario, eh, una reforma tributaria que permita tener más y mejores recursos, eh, grabando por supuesto a quienes más tienen, ¿no? A, no a la gran mayoría de la población, sino que solo a quienes más tienen, eh, ya sea desde el punto de vista de las grandes empresas o ya sea desde el punto de vista de eh, las fortunas personales, digamos, ¿no? Eh, y desde esa perspectiva eh, hay que remunerar hay que eh, pagar por esta labor, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que hay que avanzar también como país eh, en poder tener un sueldo, un sueldo para las mujeres familiares que cuidan, ¿no? Eh, eso es, eh, y, y por lo tanto, también eh, generar por esta vía eh, eh, un, un, un espacio de reconocimiento no solo social, sino que en este caso también económico. Y en tercer lugar, yo me eh, creo que es re importante eh, con Paula lo hemos conversado en un par de reuniones anteriores que hemos tenido por, por, eh, por otro, eh, o sea, por este mismo tema, digamos, pero con otros con otras personas, que es poder formar y capacitar eh, en oficio o más profesionalmente a personas, hombres y mujeres, para ser cuidadores y cuidadoras de personas que requieren cuidado, ¿no? Eh, llamen los asistentes domiciliarios, como está en el programa del candidato Gabriel Boric eh, para esta segunda vuelta, o llámenlo también eh, monitores comunitarios o eh, auxiliares, digamos, de, de apoyo en salud, etcétera, Como, como decidamos eh, denominarlos, pero lo importante es a quienes cumplen la función de cuidadores y por lo tanto profesionalizar esta labor, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que eh, se puede eh, avanzar en asumir la corresponsabilidad social del Estado y de la comunidad con estas tareas y no solo seguirla delegando histórica y culturalmente como ha sido con las mujeres, ¿no? Producto de este, de esta división sexual del de, eh, trabajo y de este orden eh, patriarcal que tenemos en nuestras sociedades. Y por otro lado, también vamos a poder ir avanzando en liberar y recuperar tiempos para las mujeres cuidadoras eh, para dedicarse a descansar un poco más porque el trabajo de cuidar a alguien cansa, eh, enferma también y por lo tanto tener tiempo para cuidarse a sí mismas, poder ir al médico, poder eh, ver sus propios temas de salud, tiempos para recrearse que es tan relevante para el desarrollo de las personas, tiempos para poder eh, desarrollar eh, su vida de manera más íntegra, no más plena eh, y por esa vía también eh, devolver una calidad de vida que permita que ellas también eh, entreguen más eh, contentas, eh, que se sientan más respaldadas el tremendo cariño que han entregado durante tanto tiempo al cuidado de sus familiares. Por ahí me quedo yo en esta, en esta pregunta. Gracias, Claudia. Sin duda, mucho, muchos puntos relevantes, ¿cierto? El reconocimiento económico, pero también entender cuánto hoy día es en términos de producto interno bruto, cuánto significan las labores de cuidado, ¿cierto? Y el trabajo doméstico, una reforma tributaria, capacitación de cuidadores y cuidadoras, corresponsabilidad social, hartos, hartos conceptos. Paula, ¿cómo lo ves tú? Bueno, voy a coincidir bastante con, con Claudia. Eh, yo diría que. Eh, bueno, no lo digo yo en realidad. A nivel internacional, lo, lo que está alrededor del trabajo doméstico eh, y de cuidado no remunerado son lo que se llaman las tres Rs, ¿no? la reducción, la redistribución y el reconocimiento. En torno al reconocimiento, la experiencia internacional lo que nos cuenta es que está precisamente lo que nombraba Claudia eh, al principio, ¿no? la realización de encuestas de uso del tiempo y la eh, elaboración de cuentas satélites de hogares, ¿sí? Las encuestas de uso del tiempo son críticas, porque son el insumo básico para poder eh, hacer una serie de, de, de, de otros cálculos, ¿no? Y la verdad es que Chile eh, fue uno de los últimos países latinoamericanos en sumarse a la realización de estas encuestas. Nosotros tuvimos la primera encuesta recién en el año 2015, y lamentablemente hasta el momento incluso es la única, ¿sí? Con esa única encuesta, precisamente, eh, Comunidad Mujer, en un equipo que a mí me tocó liderar, eh, realizó la, la medición del, del aporte del trabajo doméstico y de cuidado al PIB, y, y, y el hallazgo más importante, y que coincide, por supuesto, con los hallazgos que se han hecho a lo largo del mundo, es que eh, el, PIB del, de, de, el, el aporte al el PIB del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, para el año 2015, que es precisamente cuando se realiza esta encuesta, alcanza al 22%. ¿sí? Eso transforma a la, al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la actividad económica más importante del país. Más importante que la minería, más importante que la banca, más importante que el comercio, lo que quieran, escojan la actividad que quieran, el trabajo doméstico y cuidado no remunerado es más importante en términos económicos, ¿sí? cuando se mide cuando se hace el esfuerzo de ser, de ser medido. Por lo tanto, esa, esa, el, el realizar las encuestas y las cuentas satélites de hogares es la primera forma de eh, reconocer el trabajo doméstico que cuadernos como el lado. Y hay otras tres maneras eh, que en el mundo eh, se, se, se, han, se han utilizado. Una es a través de los sistemas de pensiones. ¿sí? O sea, nosotros tenemos, tenemos algo así, como ese reconocimiento a través del bono por hijo, pero es tan insuficiente ese bono que uno no podría llegar a, a decir que, que, que, que se equipara con la importancia de este 22% que les estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto, eh, es, un, es un intento de reconocer el trabajo doméstico claro, no remunerado, pero, pero no, no es suficiente. Y lo otro son las transferencias eh, monetarias por cuidar, un poco lo que decía Claudia de remunerar, ¿no? hay una serie de, de, de países, por cierto, eh, más desarrollados que, que, que el nuestro, que efectivamente, dependiendo del nivel de dependencia de las personas que, que son cuidadas, otorgan a, eh, a, la, a, a las personas que cuidan una, un, un, un, una, una compensación económica. Porque efectivamente, en el caso, por ejemplo, de las personas que cuidan a, a personas con dependencia severa, no tienen otra opción que solo cuidar, por lo tanto no pueden dedicarse a otra actividad eh, remunerada, entonces ahí se les compensa con, con, con, con, con, un, con un ingreso. ¿no? En Chile existe algo que podría también asimilarse a, a eso, pero de nuevo es infinitamente suficiente, es un estipendio que entrega el Ministerio de Salud que ni siquiera alcanza los 30 mil pesos mensuales, por lo tanto tampoco podríamos decir que, que, que, que, que se asemeja. Y... Me, me, me quedan 10 segundos para decir que hay una tercera manera que no está estrictamente vinculada con el reconocimiento, pero que es una fórmula a explorar, que es la renta básica universal. Y lo dejo ahí como provocación para ver si después lo podemos seguir conversando. Genial, Paula, muchas gracias. Eh, hartos temas también, las, las 3 R, eh, lo impactante del porcentaje del Producto Interno Bruto que corresponde a labores que son ejercidas por mujeres, ¿cierto?, eh, labores domésticas y de cuidado, un 22%, eh, principalmente por mujeres. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Paloma? Eh, hartas provocaciones eh, de Claudia y, y Paula cuando hablan del uso del tiempo, ¿cierto? De, de cómo las mujeres, eh, hay una feminización de, de los cuidados de también. Los... Eh, ¿Cómo lo ven sí. desde la Fundación, la Fundación Yo Cuido? ¿Me escuchan bien? Me escuchamos ¿Sí? bien. Me escuchamos sí. bien. Excelente. Eh, bueno, eh, quisiera contextualizar que, por supuesto, eh, la presentación de, de Carolina no es casualidad, ¿cierto?, que yo esté eh, participando de las asociaciones justamente porque, eh, como lo nombro yo, el Estado de Chile en el 2016 nos convirtió a mí y a mi familia en una familia cuidadora. Eh, entonces, eh, desde la vivencia es que nosotras levantamos cierto con nuestros cuerpos absolutamente ya desgastados y cansados, estas demandas desde la sociedad civil eh, de, de, de esta eh, feminización de los cuidados, y cómo, ante la pregunta que tú hacías y, y los planteamientos de, de, de nuestras compañeras y de panel, eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo dejamos atrás esto? Lo primero es de, o sea, cómo reconocemos la labor de cuidado, dejar atrás el modelo actual en donde se reconoce solamente eh, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo que es el que nosotras realizamos, se invisibiliza y se encierra eh, entre cuatro paredes dentro de los hogares, ¿cierto? Eh, yo creo que ese es el primer paso. Un segundo paso, sin lugar a dudas, es que es que hay que reconocer quiénes somos. Reconocer y conocer quiénes somos. Eh, necesitamos sí o sí avanzar hacia un catastro de quiénes son las personas que cuidan. A quiénes cuidamos, dónde estamos, cuál es el nivel educacional, el, el nivel social, cómo vivimos, eh, cómo cambió nuestra vida después de, de convertirnos en cuidadoras. Eh, sin ese catastro no podemos avanzar de ninguna forma, yo creo que esas son eh, dos cosas fundamentales. Otra cosa que para nosotras es muy muy importante es dejar de romantizar la labor que nosotras realizamos, dejar de pensar que porque es un acto de amor, claramente lo realizamos con amor, cuidamos a, a la persona probablemente que más amamos, pero tenemos que avanzar al reconocimiento de esta labor como un trabajo, eh, un trabajo que desgasta nuestras vidas y nuestros cuerpos y que tiene que existir una, una reparación. No, no basta solamente con las tres R que nombró nuestra, eh, nuestra compañera, sino que también requerimos una reparación, porque hay compañeras que llevan eh, muchos muchos años cuidando, eh, 30 años cuidando, y, y sus cuerpos ya no, no dan más. Ellos requieren una, una reparación ante esto. Eh, un sueldo, eh, si bien ayuda, eh, sin lugar a dudas que... Eh, el sueldo eh, nos pone en una situación de seguir eh, no. manteniendo la condición de cuidados, eh, seguir encerrándonos entre cuatro paredes en las casas. Entonces, ¿cómo avanzamos a, a que las mujeres podamos seguir desarrollándonos en todos los ámbitos y no seguir perpetuando la labor de cuidado a través de, de un sueldo que, sin lugar a dudas, eh, entrega un apoyo, ¿cierto?, pero no es la solución real. Eh, yo, yo me quedaría con esa... Eh, es, esa de, desde la sociedad civil, desde la vivencia con ese análisis, eh, yo creo que hay que avanzar hacia, por supuesto, el reconocimiento, que siento que ya lo logramos, eh, una reparación. Hoy en día se habla de cuidado. hace cuatro años no se hablaba de cuidado pero necesitamos avanzar hacia eh, políticas públicas concretas, reales, y, y que las mujeres podamos eh, salir eh, a la sociedad decidiendo si queremos o no queremos cuidar, sin importar el grado de dependencia de la persona cuidada. Muchas gracias, Paloma, por... Esas aproximaciones al reconocimiento, ¿cierto? Desde también lo experiencial, eh, y, y yo creo que, que, que nos quedamos con varias ideas relevantes de este, de este primer bloque, ¿cierto? Nos quedamos con, con el reconocimiento, con la importancia de un catastro, de quienes cuidan y quienes son cuidados, como lo dice Paloma. Y también con el concepto de reparación, que, que me parece relevante, ¿cierto? Eh, y que habla también de, de personas y principalmente mujeres que llevan muchísimos años cuidando. Y eso, sin duda alguna, ha genera un cansancio y también un tipo de vida eh, que es muy diferente al de muchas otras personas que habitan en el territorio nacional. Con esa reflexión nos vamos un poquito al contexto actual, eh, con una pregunta, ojalá abordar de una perspectiva feminista y, y que tiene que ver con cómo ustedes creen que estas temáticas del trabajo doméstico y las labores de cuidado deben ser incorporadas dentro de la nueva constitución y las instituciones del Estado. O sea, estamos en un proceso constituyente hoy, cierto, un proceso paritario un proceso donde el feminismo está dentro y además nos encontramos en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, así que ¿Cómo se imaginan ustedes que efectivamente esto se aborda desde el Ejecutivo y también desde la lógica constitucional? Paula. Eh, a mí me parece que hay, hay dos maneras en las que se podría eh, incluir esto. Por un lado, como un principio y por otro lado, como un deber del Estado. Como principio, a mí me parece que nuestra nueva constitución, nuestro nuevo rayado de cancha de la vida social debiera incluir el principio de corresponsabilidad social de los cuidados, ¿sí? O sea, no podemos eh, volver a asumir que nuestra sociedad va a depositar exclusivamente la responsabilidad del cuidado eh, en las mujeres, eso no, no, no, no me parece. Y, eh, y, el, y, y el Estado, como decía Paloma precisamente, debiese reconocer el trabajo eh, de cuidado remunerado como una... Como una actividad productiva, ¿sí? Porque, porque ya, ya también lo decía Claudio, o sea, es este trabajo de cuidados el que permite que todos los demás trabajos se puedan hacer, ¿sí? O sea, el que, el que nosotras podamos, que todas las personas puedan descansar adecuadamente, que puedan alimentarse, que puedan vestirse, que puedan salir de sus casas en el fondo en condiciones óptimas para ir a estudiar o trabajar, es gracias a que se realizó este trabajo eh, de cuidados. Por lo tanto, el, el, el Estado debiese, debiese eh, integrarlo, en digamos, la, la, nuestro país debiera integrarlo en su, en su nueva eh, constitución. ¿sí? Eh, a, a nosotros nos parece importante esto porque eh, el, esto va a permitir, en el fondo, eh, orientar políticas públicas que eh, después puedan eh, visibilizar eh, como decía Paloma, reducir eh, y redistribuir eh, tanto entre hombres como mujeres, eh, pero también entre el Estado, los hogares y las comunidades. ¿sí? O sea, este, este, este reconocimiento habilita la posibilidad de hacer una serie de transformaciones en los otros cuerpos normativos, ¿no? O sea, eh, la posibilidad de, de, de efectivamente invertir en, en, en infraestructura y en servicios eh, de cuidados para todas las personas de todas las edades en el ámbito laboral, poder hacer las reformas que, que efectivamente eh, permitan un, un código del trabajo donde, donde efectivamente se proteja eh, la paternidad y la maternidad en condiciones igualitarias, eh, avanzar en, en políticas de, de protección social, ¿no? O sea, toda la, la, la, la, la ampliación que hay que hacer del eh, actual subsistema de eh, apoyos y, y, y, y cuidados eh, para que efectivamente toda la población tenga derecho a ser eh, cuidado y las personas cuidadoras tengan derecho también a poder compartir con el Estado esa, esa labor. Y como decía también, todas las reformas que hay que hacer a nivel del sistema previsional. O sea, todas esas reformas en, en, en, en, en estos cuerpos más chicos eh, quedarían habilitadas si es que la Constitución tiene eh, reconocido eh, este trabajo como un, como, un, como un trabajo que aporta al funcionamiento social, económico y, y político del, de, del, del país. ¿sí? Eh, me quedan unos poquitos segundos y quisiera ahondar en, en, en, en, en que también... Este, esta, esta consagración de un principio de, de, de corresponsabilidad eh, social eh, va a permitir entonces una organización más justa de los cuidados, porque lo que hemos dicho insistentemente es que actualmente vivimos una crisis de los eh, cuidados, porque ya no, no, re, no resiste eh, esta, esta organización, esta organización que exclusivamente eh, hace depender eh, sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad del, del cuidado. Muchas gracias, Paula. Eh, recordamos a todas las personas que pueden mandar sus preguntas, sus apreciaciones también, cierto, eh, por el chat, y también contarles que Paloma vemos solo su imagen porque está con mala conexión desde regiones, así que, Vamos a pasar a hacer la misma pregunta a Paloma. Paloma, ¿cómo se hace ese cargo y cómo lo ven ustedes desde la sociedad civil? Eh, ¿Cómo nos hacemos cargo de, de esto que dice Paula, cierto? La crisis de los cuidados desde la perspectiva de la nueva Constitución y desde las instituciones públicas. Bueno, nosotras llegamos a, a la constituyente, cierto, con eh, la principal misión de poner los cuidados en el centro. En el centro de, de, de la vida, en el centro de las políticas públicas, en el centro de nuestra sociedad, a través de un cambio de paradigma de cómo nos relacionamos las personas, de cómo reconocemos la labor eh, que realizan, en su mayoría, que realizamos eh, las mujeres dentro de los hogares. Y esa ha sido nuestra misión, eh, nuestra principal misión, eh, dentro de la constituyente, integrar los cuidados como un pilar social, como un gran paraguas de todas la, las demandas sociales, en donde eh, eh, el cuidado es multidimensional, es transversal y atraviesa todos los sectores. Eh, cuando lo entendemos, entendemos que los cuidados deben ser reconocidos y deben ser, eh, pues como una prioridad, eh, no solamente en esta nueva constitución, sino que en todas las políticas públicas que adelante se realicen eh, en todos los temas, porque si hablamos de cuidado hablamos de salud, si hablamos de cuidado hablamos de educación, hablamos del medio ambiente, hablamos de la mujer, de la niñez, de las personas mayores... Eh, hablamos de todo cuando hablamos de cuidado. Entonces, cuando logramos entender eso y los ponemos en el centro como aquello que nos da bienestar y calidad de vida a los seres humanos, podemos avanzar hacia esta nueva sociedad eh, en donde las políticas públicas protejan. A, la, a las mujeres. A, a raíz de eso, recuerdo que al comenzar la campaña de Mariela, que es nuestra fundadora de la asociación Yo Cuido, nuestra actual constituyente, eh, pensábamos en una consigna y la consigna fue por un Estado que cuide. Eh, y ese ha sido nuestra nuestro enfoque y, y, y bueno, estamos desde la sociedad civil con las esperanzas eh, en que el el proceso va a avanzar eh, en este camino y que además vamos a tener un próximo gobierno que va a tener esta misma mirada de un Estado que cuide, de un Estado integral, eh, un, un, que se preocupe de las personas y, y yo creo que eso es fundamental. Desde la mirada feminista siempre eh, hemos hablado también cierto de nada de nosotras sin nosotras eh, y, y creo que eso es lo que se está logrando desde, desde la nueva Constitución, estamos ahí las cuidadoras eh, hablando de cuidados como, como lo más importante para generar cualquier tipo de política pública, y yo creo que eso ha sido fundamental, esta nueva mirada, por eso que en la, en la pregunta anterior decía el reconocimiento eh, o el, la visibilización de los cuidados ya existe, cómo avanzamos ahora a, a concretizar, cierto, eh, esta reparación y este cambio de paradigma social de, de esta nueva forma de relacionarnos con los cuidados en el centro. Eh, así es que me parece que eh, es fundamental que, que, que tanto la nueva constitución, que va a dejar consagrados los cuidados, como un nuevo gobierno, eh, juntos de la mano, podemos avanzar hacia un sistema nacional de apoyo y cuidado eh, integral y transversal que atraviese eh, todas las demandas sociales. Muchas gracias, Paloma. Eh, Claudia, como, como ex ministra, con una mirada institucional desde el Ejecutivo, ¿cierto? Y ahora. Eh, como senadora electa, que es algo muy relevante porque entendemos que los cambios constitucionales eh, nos van a entregar una nueva carta magna, pero que tenemos que tener, eh, abrir un ciclo de transformaciones también desde el poder ejecutivo, ¿cierto? Con leyes que se acomoden a esta nueva constitución. Eh, ¿Cómo ves que nos hacemos cargo del cuidado entonces desde la constitución de nivel institucional como país? Mira, lo primero es que estoy súper eh, de acuerdo con tanto lo que planteó Paula como Paloma. Yo creo que la, la potencia eh, de las expresiones, eh, de las propuestas, de la manera de relevar la centralidad del cuidado que, que, que coloca Paloma, yo creo que es eh, eh, sumamente relevante, eh, valga la redundancia. Creo que eh, hace muy bien porque es una revitalización eh, para... Eh, el discurso de las políticas públicas, ¿no? A veces las políticas públicas terminan eh, debatiendo eh, y sobre todo cuando hay que ir a discutir con quiénes son los tomadores de decisión económica eh, sobre aspectos muy tecnocráticos y sin embargo acá está puesto desde eh, la, prof la profunda emoción y la profunda eh, cotidianidad que implica el cuidado, ¿no? Y yo creo que eso... Eh, eh, yo al menos espero que la política pública se haga cada vez más humana desde, ese, desde esa perspectiva, ¿no? Eh, que sea cada vez, o sea, no que no, que no, no cumpla con los temas técnicos porque obviamente necesitamos eh, financiar bien y que se gaste bien y que vaya donde realmente tiene que ir y que las personas sientan que esa política pública les cambia la realidad eh, de sus vidas. Eh, pero eh, que sea pensado con estos objetivos, como, como, lo, como lo transmite Paloma, ¿no? Yo creo que eso es, es, es muy relevante. Eh, si no, nos quedamos de repente en eh, peleas un poquito eh, más, eh, por así decirlo, como más despojadas de los sentimientos y las emociones que son las que realmente están involucradas en estas temáticas. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, antes de, de, de responder específicamente la pregunta que, que, que me hacías, eh, porque yo estaba en un foro hace eh, un mes atrás, eh, un poquito más, fue antes de la primera vuelta, eh, como candidata precisamente, con eh, la representante del de actual comando del candidato eh, de extrema derecha frente a eh, profesionales de la salud eh, de políticas geriátricas, ¿no? Eh, y ella, eh, y, y, y, cuando, y o sea entre comillas, parecía que podíamos estar de acuerdo en muchas cosas, pero finalmente cuando yo decía, tenemos que liberar estos tiempos, tenemos que cambiar esta forma patriarcal que es vista, eh, la distribución de los roles y de las tareas entre las personas, eh, y donde las mujeres hemos llevado la peor parte, la carga que nos invisibiliza, la carga que nos cansa y que nos hace trabajar doble y triple, etc., eh, y que esto implicaba entonces tener no solo ese reconocimiento por la vía económica y remuneracional, sino que estoy muy de acuerdo con lo que decía Paloma, eh, tiene que eh, y que también lo expresaba pa eh, Paula desde tu punto de vista, tiene que expresar un sistema nacional de cuidado y no solo pagar a la cuidadora, porque si no tú perpetúas el cuidado solo en las mujeres. Eh, eh, quien nos contestaba al frente nos decía, sí, no importa, nosotros las mujeres somos capaces de todo y más que hoy día en Europa y en particularmente en España se discute eh, a propósito de los estados de bienestar eh, que está en el centro, la, la situación del de cuidado como uno de los temas eh, fundamentales de discusión y que desde esa perspectiva eh, la, la propuesta o, o, o, o existe una tensión entre la ampliación de un sistema público de cuidado eh, con los distintos dispositivos, centros de la regastaría centros de atención, diurna, de atención diurna, etcétera versus la remuneración o eh, el aporte, digamos, económico a las mujeres cuidadoras familiares. Y por lo tanto, desde, eh, desde esa perspectiva, siento que es, es muy sintomático, digamos, esto para nuestro país, en tanto pues, permite efectivamente poder dotar eh, de ese mismo debate eh, a nuestro país hoy día, y al menos creo eh, que... Eh, Escuchando a Paloma y escuchando a, a, a Paula, eh, debemos ir indudablemente por la vía de eh, sustentar un sistema nacional de cuidados con dispositivos diversos para las distintas necesidades de las personas cuidadas y que permitan también eh, incorporar a las mujeres tanto en las modalidades de aquellas que requieren eh, apoyos del llamado, comillas, respiro, que son algunas horas a la semana versus las que necesitan recuperar sus tiempos eh, más completos para poder desarrollarse con eh, trabajos remunerados fuera del hogar eh, más estables, digamos, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ir recuperando totalidad de tiempo. Estábamos recién escuchando a Claudia eh, y hacemos también una breve recopilación de, de los diferentes temas que se han levantado, ¿cierto? Eh, Paula hablaba de una crisis de los cuidados. Eh, Paloma hablaba también de injusticia de un trabajo que ha recaído sistemáticamente e históricamente en las mujeres, que son las labores de cuidado, y que no han sido reconocidas ni socialmente ni en términos económicos. Eh, Claudia, y me gustaría recalcarlo también, habla, habla de las diferencias que hoy día existen en Chile entre el candidato Gabriel Boric y el candidato de la ultraderecha, eh, y cómo muchísimas veces se ha perpetuado un orden patriarcal en la distribución del trabajo que ha significado estrés, ha significado un trabajo excesivo sobre el cuerpo de las mujeres, y que en definitiva yo creo hoy día es una de las labores que eh, tenemos, no solamente desde el feminismo, sino que como sociedad en general, eh, que hacernos cargo. El proceso constituyente, y es por eso que hicimos este foro, eh, tiene, tiene uno, como objetivo central hacernos cargo también de las estructuras y orden patriarcal eh, que no solamente subyacen a la estructura de nuestro propio país, sino que sabemos que es un fenómeno mundial, y, y es desde ese fenómeno, ¿cierto?, y las diferentes olas del feminismo que muchísimas mujeres que hoy día son nuestras panelistas se han parado eh, a trabajar esta temática. Eh, Paula, eh, desde los estudios, ¿cierto?, eh, desde la academia eh, y los centros de estudio que hoy día han sido capaces de contabilizar qué significa en términos económicos esa labor, eh, Claudia, desde la institucionalidad, pero también desde su labor política hoy día como senadora electa. Y Paloma, eh, en tercer lugar, eh, desde la sociedad civil, desde la experiencia de una familia cuidadora, eh, que también es muy relevante a la hora de entender cómo se hacen políticas públicas, porque sabemos que eh, la tecnocracia falla cuando no entiende la emocionalidad, las vivencias humanas detrás de las problemáticas sociales. Y, y un poco con esa reflexión queríamos pasar... Eh, a la tercera pregunta, eh, la tercera pregunta está muy vinculada también a la, a la sociedad civil eh, y al proceso constituyente, o sea, ¿cómo nos imaginamos en un futuro eh, que la sociedad civil, las personas, nos hacemos partícipes de eh, un sistema nacional de cuidados eh, que soñamos con que pudiese ejecutarse, ¿cierto?, a, a, nivel, a nivel nacional, y también se hace partícipe del proceso constituyente que hoy día estamos viviendo. Vamos a partir con Paula. Es de otra opción, parece. <risa> eh, a ver, yo creo que... Eh, yo diría do, dos cosas. En, respecto de la, de la, de la participación en la, en la convención misma, bueno, ya Paloma lo ha dicho... Tenemos ahí, tenemos voz, voz y voto adentro, ¿sí? O sea, el, el, el cuidado va a estar eh, relevado por eh, la constituyente Marila Serey y también por otras, porque, porque ella la llevaba como, como su principal bandera de lucha, pero también sabemos que otras eh, convencionales también lo tenían relevado dentro de sus primeras, dentro de sus principales propuestas de, de, de campaña para ser electas convencionales, ¿no? Eh, pero, pero también está la posibilidad de las iniciativas populares de, de norma, ¿sí? Y ahí hay, hay, hay dos maneras de participar. Una es generando una iniciativa popular de, de, de norma, están todas las instrucciones eh, dadas claramente en el sitio web de la convención, o si no, apoyando las iniciativas de norma que ya se han generado o se están generando, eh, vinculadas con eh, el reconocimiento del cuidado, el reconocimiento de la, de, de la corresponsabilidad, etc. ¿no? Y ahí decir algo importante que es que hay que cuidar los votos de, la, de, la, de las iniciativas populares, porque uno no puede votar por todas las iniciativas que quiera, uno tiene que votar máximo por siete. Así es que hay que... Yo recomendaría esperar a que ya estén todas las iniciativas eh, más o menos publicadas y poder definir exactamente cómo uno va a querer distribuir sus sus siete sus siete votitos, porque no no no después uno se va a ir puede que se vaya arrepintiendo de, de haber votado por una y no por otra, etcétera, así que hay que hacer una, una reflexión ahí. Eh, para decidir el, el voto. Y lo otro eh, que tú preguntabas de cómo participar de un, de un eventual sistema, bueno, ahí depende de quién gane. Po. Si gana eh, Gabriel eh, Boric, yo como, como, como, como responsable de ese equipo puedo eh, garantizar que el diseño nuestro, el, el, el, la propuesta de, de Sistema Nacional de Cuidados, contempla precisamente eh, que en la gobernanza del sistema participen las, eh, todas las organizaciones y por, su, por supuesto las organizaciones de, de, de cuidadoras. O sea, evidentemente para nosotros eh, la, la, la desconcentración del poder es uno de los principios del, del programa y, y, y por supuesto también la, la, la pertinencia local. ¿no? O sea, sabemos que no hay, no hay, no hay, no, no hay nadie mejor que las personas que, que son afectadas por las políticas públicas, las que nos pueden guiar eh, en cómo proveerlas. ¿sí? Por lo tanto, va a haber espacio para que eh, las organizaciones de, de personas con cierto nivel de, de, de dependencia y las personas que cuidan puedan eh, participar de, de, de la gobernanza del sistema. Muchas gracias, Paula. Estamos conversando la forma en que las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil se hacen parte, no solamente del proceso constituyente, sino que también de un futuro sistema nacional de cuidados. Eh, Paula comentaba las iniciativas populares de norma. Este proceso constituyente tiene hartas innovaciones con respecto a lo que ha sucedido en diferentes países del mundo. Es paritaria, eh, tuvo escaños reservados, ¿cierto? Hay 17 escaños reservados para pueblos indígenas. Y hoy día uno de los mecanismos de participación más directo es la iniciativa popular de norma donde una norma pasa a ser directamente discutida en la, una comisión temática de la convención cuando reúne 15.000 firmas. Eh, yo creo que, que hay muchas normas que se han ido levantando desde la sociedad civil, creo que es un proceso inédito también en participación, poder llegar a la discusión constitucional directamente eh, con el apoyo de diferentes personas y que además apuesta... Eh, porque las normas tienen que tener firmas de cuatro, por lo menos cuatro regiones a instalar temáticas que no solamente tengan que ver con la capital o con las capitales regionales en muchos sentidos, sino que también con, con situaciones que se viven a nivel país, ¿cierto? De, en todos los rincones de, de nuestro país. Eh, Claudia, ¿cómo crees tú que, que la sociedad civil se hace parte del proceso constituyente y también se hace parte eh, de un eventual gobierno y de un eventual sistema nacional de cuidados? Eh, en relación al tema de, de las agrupaciones de la sociedad civil, yo creo que estamos absolutamente desafiados en este tema y en todos los otros temas eh, a poder incorporar la voz eh, desde el origen de las definiciones, eh, en este caso van a estar presentes eh, gracias a la convencional Cerey y a Paloma que están ahí y a otras eh, compañeras feministas también que van a apoyar estas medidas en la propia definición de la nueva constitución, pero también necesitamos eh, que estén estas voces en las legislaciones y en la elaboración de la política. ¿no? Eh, nosotros necesitamos hoy día cada vez, desde, desde el punto de vista de las políticas públicas, dispositivos más diversos, menos homogeneizantes de las realidades tan diversas en esta materia. no Las realidades son muy diversas para ser cuidados. Eh, pero también son muy diversas desde las cuidadoras. Y el mismo dispositivo puede no resultarle eh, eficiente, adecuado, eh, eh, que le resuelva lo que se necesita resolver tanto a la persona que requiere el cuidado como a la cuidadora, eh, aplicado aquí en Los espejo en Quilicura, en Peñalolén, en Santiago Centro, versus en Putre, en Valdivia, en Los Ríos, en la Araucanía, eh, etcétera, digamos. ¿no? Entonces son, son muy distintos. Eh, territorialmente, identitariamente, yo creo que tienen que además ser generados con pertinencia cultural de pueblos originarios y de distintas comunidades eh, y por lo tanto desde esa perspectiva la voz de las propias cuidadoras y también la voz de las personas que requieren cuidados, porque ellos también están pidiendo hoy día ser considerados como sujetos de derechos en la nueva constitución, ¿no? Eh, hace unas semanas atrás, el 3 de diciembre llegaban a la convención constitucional a exigir ser considerados como sujetos de derecho y a decir que las personas en situación de discapacidad no eran eh, objetos de caridad y por lo tanto necesitaban políticas públicas como sujetos de derecho. Entonces a mí me parece que esas dos consideraciones son fundamentales eh, para la incorporación. Eh, no solo en el proceso constituyente, no solo en las normativas, eh, en las leyes que deben ser eh, abordadas para establecer un sistema nacional de cuidado como corresponde, sino que también en la propia operativización o operacionalización del de sistema nacional de cuidado con miras a eh, romper esta lógica eh, patriarcal, esta lógica de división sexual eh, del trabajo eh, que tiene a las mujeres explotadas, eh, en términos físicos, en términos eh, psicológicos, emocionales, y por supuesto que ha eh, eh, puesto sobre los hombros de nosotras las mujeres una responsabilidad tremendamente eh, grande que es la reproducción eh, de nuestra sociedad. Cuando en la reproducción de los seres humanos no participa solo una, porque yo siempre lo digo, que puede ser un ejemplo muy burdo, pero que, pero que es para que así de, de claro que que para todos y todas las mujeres no nos cortamos un dedo y nos aparece una guagua, ¿no? O sea, eh, aquí habemos dos, ¿no? Eh, y no solo dos en términos individuales de, de los de los seres humanos, sino que hay una sociedad también que necesita su reproducción y para eso tiene que tener esta, este apoyo, este, esta corresponsabilidad en esa sustentación de la vida para el futuro, digamos, ¿no? Y por eso es que eh, reivindicamos de esto desde las miradas feministas, desde la mirada de la feminista, eh, pero por sobre todo también desde eh, el quehacer la vivencia cotidiana y experienci experiencial, digamos, de las mujeres en general, pero muy en particular de las mujeres cuidadoras, como nos lo ha planteado Paloma hoy día. Por lo tanto, eh, creo que la democracia de nuestro país, la forma eh, de cambios que se tienen que producir también dentro del sistema político, es absolutamente necesario que incorpore la voz de las organizaciones sociales, sindicales, territoriales, funcionales, en general de todas las organizaciones de la sociedad civil. Eh, no podemos seguir con una democracia meramente representativa, tiene que ser no solo paritaria, tiene que ser participativa y de ahí que mecanismos como... Eh, Iniciativa popular de ley, revocación del mando, eh, plebiscitos y consultas ciudadanas vinculantes, etcétera, deben ser mecanismos a incorporar de forma constante para la mejora de nuestras políticas públicas, de nuestras legislaciones y de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchos claro. elementos lo último que estabas mencionando que tiene que ver con, con nuestra democracia, ¿cierto? Cómo pasamos de, de una democracia representativa a una participativa eh, y cómo eso también eh, se hace desde un enfoque feminista o paritario. Mucha gente ha hablado ahora durante el proceso constituyente de qué significaría, por ejemplo, una democracia paritaria cómo llegamos a la paridad en los diferentes órganos del Estado, ¿cierto? Hablamos de los tres poderes, el judicial, el legislativo y el poder ejecutivo. Sin duda alguna eso no solamente reconoce eh, a las mujeres eh, en sus diferentes ámbitos de acción en la vida pública, eh, sino que también abre las discusiones, porque sabemos que, que en el reconocimiento y en la representación llegan temáticas que muchas veces no llegan cuando solamente hay hombres representantes en diferentes cargos públicos. Paloma, desde la sociedad civil, ¿cómo ven el rol que ustedes cumplen y otras organizaciones en el proceso constituyente y también en la eventual implementación de un sistema nacional de cuidados? Bueno, para nosotras fundamental. Eh, creo que parte de la gran crisis social que hemos vivido tiene que ver con esto de, de no escucharnos, ¿cierto? De no... Eh, de no hacer política con las personas que, que viven que, que vivencian en primera persona las distintas realidades de nuestro país y eso nos llevó a esta crisis social eh, que, que hoy en día nos tiene también construyendo una nueva constitución eh, bueno paula ya nombró varias de, de, la, de, de las formas de participación eh, Solo creo que faltó las audiencias públicas, que también ha sido una forma de, de, de involucrar la sociedad civil a, al proceso. Eh, sin embargo, para nosotros es fundamental eh, que haya este cambio y que todo, todo, todo lo que se escriba en Chile en cuanto a políticas públicas tenga que ver con... con con las personas que lo viven. Eh, eso es fundamental, eso eh, debe ser así, tiene que cambiar eh, de esa forma. Eh, quisiera detenerme en, en cosas que dijo Claudia que me parecen eh, tan fundamentales, eh, referente a, a, a, a cómo hasta ahora se ha construido la política, ¿cierto?, y, y cómo podemos avanzar a, a estos cambios que todas y todos queremos. Eh, no solamente escuchando eh, a, a... Cuando uno entra, golpea la la, casa, la puerta de una familia cuidadora, créanme que hay una... Cada puerta que se abre es una realidad distinta, entonces no se puede construir un sistema de cuidado eh, sin, sin considerar esas variantes, sin considerar que detrás de cada puerta, de cada comunidad, de cada región, eh, de cada localidad nos vamos a encontrar con una realidad distinta. Eh, este año estuvimos trabajando con la red de apoyo y cuidado y una de las cosas que yo puedo relevar de, del equipo central es eso, el escuchar de la, de la gran diferencia que hay entre una familia y otra y de la, de la variedad de necesidades. Entonces, si no escuchamos a las personas que lo viven, eh, no podemos avanzar, no podemos crear políticas públicas eficientes eh, de, desde la realidad. Eh, es muy distinto. Nosotras podemos estudiar mucho acerca de, de distintas temáticas, pero créanme que cuando uno lo vive en primera persona, la perspectiva de, de cómo lo, lo veía cambia absolutamente. Eh, todo aquello que uno pensaba que lo sabía, eh, se vuelve polvo y, y empiezas a vivir una realidad absolutamente eh, distinta, empiezas a ver una realidad distinta y, y eso es lo que las políticas públicas necesitan plasmar. Por eso que es tan tan importante lo que decía Paula de, de poder incorporar en un próximo gobierno a, la, a las organizaciones civiles y que sean... Eh, desde, desde desde las bases quienes eh, podamos decir lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y, y, y cuándo. Eh, eso es, es fundamental. O sea, sin eso no podemos avanzar a construir un país justo, un país eh, que piense realmente en la dignidad de las personas. Así es que desde la sociedad civil... Eh, me, me agrada mucho poder escuchar tanto a Claudia como a Paula, eh, desde, desde sus distintas posiciones, ¿cierto? Eh, este este, um, eh, este ánimo de construir una nueva forma de hacer política. Eso. Muchas gracias, Paloma. Eh, Artas cosas súper relevante la realidad de cada familia, ¿cierto? Y cada mujer que cuida es diferente. Es diferente porque viven en lugares diferentes, en ciudades, regiones distintas, porque hay diferencias culturales, socioeconómicas, y eso sin duda es relevante eh, para cualquier política pública y cualquier cambio a nivel institucional. Eh, terminamos la parte de las preguntas y quisiera agradecerles por, por su claridad. Creo que, que fueron respuestas muy clarificadoras y también que nos invitan a mucha reflexión. Y estaba también contando todas las preguntas y comentarios que llegaron mientras ustedes estaban hablando. Así que voy a hacer una mezcla de comentarios y preguntas, porque hay, hay comentarios que me parecen eh, muy, muy relevantes y que no quiero dejarlos pasar. Eh, Deisa Troncoso Miranda dice, hasta que el Estado no reconozca el impacto del trabajo de cuidados en la economía y desarrollo del país, no se traducirán acciones políticas y todo seguirá en el plano de las frases políticamente correctas, nos dice Deisa. Paula Toledo nos cuenta. Soy madre de dos hijos, uno con autismo severo. Soy ingeniera agrónoma, funcionaria pública. Trabajé media jornada y se me redujo el sueldo a un tercio. El estatuto administrativo no permite compatibilizar. Volví a trabajar 44 horas para volver a recibir mi asignación profesional. Pago a una cuidadora para que esté en mi ausencia, pero quiero visibilizar a quienes por obligación estamos en doble presencia. Creo que sin duda eh, una situación como las que nos comenta Paloma, ¿cierto?, de muchísimas mujeres que hoy día intentan compatibilizar su trabajo remunerado también con su trabajo de cuidadora. Y con respecto a eso voy a, voy a hacer dos preguntas. Eh, después voy a hacer otra porque realmente son todas muy interesantes. Eh, la primera es de Kiri Ayaku, Pregunta, ¿cuáles son los cambios culturales que Chile necesita para avanzar eh, en cambiar este sistema? Y, por otro lado, tenemos a Margarita Cerda Zamorano que pregunta, bueno, dice, primero, buenísima instancia, gracias a las panelistas. ¿Cómo puede el Estado ser un agente en la corresponsabilidad social del cuidado, generar instancias de mayor agencia de la comunidad en los cuidados? Y hay un, un tema que no hemos tocado quizás tanto, que es el rol de, de la comunidad. Así que abro palabras para, para hacernos cargo de esas preguntas y vamos a partir por Paula con respecto al, al, al cambio cultural hay, hay harto que hacer y yo creo que también se va a empujar desde, desde la convención constitucional ¿no? eh, algo fundamental es eh, la, educación, ¿no? la, la educación una educación con perspectiva de género una educación no sexista una educación que nos permita entonces eh, formar a niños, a niñas, a jóvenes que, que, más libres ¿no? de estos eh, roles de género, de estos estereotipos de género que nos encasillan ¿no? eh, la, la, la, la, para, para eso es fundamental algo que está completamente ausente eh, hoy en día en, en las universidades bueno, no voy a decir completamente que está, ausente de manera de, de, de, está presente de manera um, optativa pero no es parte de las mallas regulares, por ejemplo, de las carreras de pedagogía en Chile los profesores y las profesoras, los estudiantes de pedagogía eh, no son formados con perspectiva de género. Por lo tanto, eh, ellos no, eh, nadie, ninguno de nosotras y de nosotros eh, se da cuenta de los sesgos no conscientes con los, de, con los que carga, porque precisamente los estímulos de nuestra sociedad son tremendamente machistas, ¿no? Entonces hasta que hasta que alguien no te corre el velo eh, y, y, y y, y, y te explica y a ti te hace sentido, ¿no? empiezas a mirar con otros lentes, con, con, con, con los lentes más violetas, ¿no? eh, y empiezas a descubrir la cantidad de, la cantidad de machismo que nos rodea, ¿no? y, y, y todavía en nuestro país, y esto está eh, documentado en, en diversos estudios, tanto en la PISA, como en el CIMSE, como en el Terce, diversos estudios muestran eh, que hay muchos profesores y profesoras porque estoy independiente del sesgo del profesor que todavía cree que por ejemplo las mujeres son malas para las matemáticas, simplemente por eso por ser mujeres ¿no? entonces eh, hay harto que, que, que, que avanzar ahí para efectivamente desde las bases, ¿no? desde los 12 años que nos pasamos eh, creciendo y formándonos eh, vayamos eh, eh, teniendo un, un, un una crianza entonces mucho más eh, menos estereotipada y por lo tanto permita tener futuras generaciones mucho más corresponsables, ¿no? Eh, yo creo que el, el, la educación es, es crucial para, para, para, para el cambio cultural. Y por otro lado, toda la normativa, porque aquí siempre es que, que es primero, si el cambio cultural o, o, o el cambio de la norma, ¿no? Eh, bueno yo creo que el cambio en la norma empuja también el cambio cultural. O sea, hay una, hay una dialéctica ahí eh, que, se puede, que se puede favorecer. ¿no? O sea, en este momento en Chile el código del trabajo es un código del trabajo que pasa a llevar una serie de otras normativas precisamente porque eh, instala muchas desigualdades entre trabajadoras y trabajadores. ¿sí? Los trabajadores en Chile, los hombres, no tienen eh, derecho a cuidar. ¿Sí? no tienen ningún derecho a cuidar. Y, y las mujeres sí, eso es una conquista, nadie querría que no lo tuvieran, pero al ser disparejo, finalmente se traduce en costos de contratación distintos. O sea, en términos relativos, las mujeres somos más caras de contratar. ¿sí? Por lo tanto, eso eh, se traduce evidentemente en más dificultades para tener empleo, se traduce en, en menores salarios, en la famosa brecha salarial de género. ¿no? Entonces, eh, si, es, si desde la norma entablamos que tanto hombres como mujeres tienen derecho a cuidar, bueno, se va a ir normalizando, se va a ir naturalizando el hecho de que hombres y mujeres, por ejemplo, eh, se tomen el, el postnatal, que hombres y mujeres eh, accedan al derecho a alimentación, que hombres y mujeres accedan a la sala cuna, que hombres y mujeres eh, se tomen las licencias por enfermedad grave del hijo menor de un año, todo eso va cambiando, y, y, y de hecho los países más avanzados, los países que, que ya les han otorgado derecho a, a cuidar a los, a los padres, uno puede ver en las plazas a hombres paseando eh, a sus guaguas en, en sus coches, a hombres en los consultorios llevando a sus hijos a los controles, etcétera, no, O sea, se va haciendo parte de la vida cotidiana el que tanto hombres como mujeres eh, cuiden y eso eh, sin duda eh, va transformando la, la, la cultura. ¿no? Muchas gracias Paula. Claudia, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo eh, coincido en hartas cosas en este punto con, con Paula, yo creo que eh, lo primero es que los cambios culturales eh, que Chile requiere son cambios profundos, digamos, y eso pasa por generar eh, una, eh, una batería de mensajes transformadores comunicacionales eh, desde la política pública, desde la nueva constitución, eh, desde los distintos agentes eh, de transformación de, de nuestra sociedad. Eh, indudable, eh, esos mensajes tienen que eh, siempre dar cuenta de nuevas relaciones entre los géneros, ¿no? Eh, de terminar con esas relaciones de subordinación, de opresión, de discriminación y por supuesto de violencia entre, eh, hacia las mujeres eh, y desde esa perspectiva eh, terminar con esos mensajes en donde se naturaliza y se romantiza, eh, eh, sí, se hace romántico para, para decirlo. Eh, lo, que, lo que Paloma nos decía, ¿no? Las tareas de, eh, del cuidado y las tareas de, de, de, eh, domésticas, digamos, ¿no? Eh, eh, incluso se naturalizan al punto tal que eh, uno tiene que llegar a explicarle a mucha gente que las mujeres no tenemos mujer especial para lavar los platos, ¿no? Eh, uno lo hace porque nos lo enseñaron desde chicos y de chicas. Eh, incluso. Eh, todo el cuidado maternal que pareciera ser como, eh, que siempre se nos ha tratado de, de explicar que es muy instintivo, eh, no todo es tan instintivo, ¿no? Hay cosas que se nos vienen formando desde que nos regalaron la primera muñeca y que nos la regalaron solo a nosotras y no a ellos, ¿no? Eh, y por lo tanto eh, son temas que eh, uno tiene que ir educando de manera distinta. Entonces, plenamente de acuerdo con la educación no sexista, para hacer educación no sexista no solo hay que transmitirle a niños, niñas y adolescentes esta educación, sino que hay que formar a los docentes eh, en esta perspectiva de género transformadora, eh, pero también creo que eh, otros eh, agentes sumamente importantes son, por ejemplo, cómo formamos en perspectiva de género transformadora a todas las agencias de publicidad. Eh, los mensajes comunicacionales de las agencias de publicidad son tremendamente perpetuadores de la división sexual del trabajo, de esta concepción eh, maniquea de diferencias entre hombres y mujeres. Esto que nos han enseñado tanto, de que supuestamente hombres y mujeres somos complementarios, perdón, el único espacio de la vida en el cual somos realmente complementarios es en la reproducción. En todo lo demás somos cada uno 100%. No, Yo no necesito para bañarme, ni necesito para lavar los platos, ni necesito para ir a trabajar, ni necesito para pensar a un hombre. El hombre tampoco me necesita a mí para hacer las mismas tareas. Lo único que somos realmente complementarios es para la reproducción de los seres humanos. Entonces, esas falsas imágenes de que somos como la mitad del otro todo el rato... Eh, que también tiene que ver con esas falsas ideas del amor romántico, digamos, ¿no? Eh, uno quiere al otro y, y se quiere enamorar, o al otro, la otra, o el otro, aunque usted quiera, digamos, y se quiere enamorar y pasarlo bien, pero uno no, no se pierde en sí mismo, no pierde su individualidad, uno no deja de ser, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que esos son mensajes fundamentales. Eh, los medios de comunicación, también lo que pueden hacer en esto, construyen realidad todos los días, pueden generar un tremendo aporte a esa transformación cultural. Combatir las mentiras que nos han instalado, eh, no solo en Chile, sino que se está instalando como tendencia mundial de hablar de la ideología del género, que es la falsedad más grande eh, de la vida. Porque no es una ideología, no es algo inventado. Son solamente eh, análisis... Eh, perspectivas, digamos, para entender los papeles diferenciados que nos han entregado a hombres, a mujeres a lo largo de la historia eh, y en nuestras sociedades para entender el sistema estructural y estructurante de la desigualdad que es el patriarcado. ¿no? Y, y es eso, no es más que eso, no es ninguna cosa del otro mundo. Y por otro lado, me parece eh, que hay que reconocer indudablemente mayores legislaciones que permitan eh, un cuidado y una corresponsabilidad entre hombres y mujeres eh, y también con, con el Estado, hoy día Chile tiene solo dos una que es la ley sana que incluye las licencias que, que es la de por, por enfermedades eh, de postración graves o accidentes graves de hijos e hijas menores de 15 o 18 años tanto para hombres como para mujeres eh, y también el permiso de alimentación por hijo de menor de un año pero y el postnatal parental, pero el postnatal parental todavía está absolutamente al debe en tanto es Negociable con el de la madre, no es exclusivo con, de, de, para el padre, es a, a cargo de tope del sueldo de la madre, no de él, etcétera. Entonces tiene todavía muchas deficiencias que hay que mejorar, pero indudablemente hay que ir en toda la batería que nombraba eh, Paula. Y finalmente, solo para eh, el ámbito de cómo puede ser agente, en la corresponsabilidad del Estado en materia de la comunidad, yo creo que es fundamental. Eh, primero por todo lo que dijimos ampliamente en las preguntas anteriores, que tiene que ver con el diseño del Sistema Nacional de Cuidado, la implementación del mismo a través de distintos dispositivos, pero además también eh, como un incorporador fundamental de la comunidad en estas tareas, ¿no? Eh, cuando uno eh, rompe la lógica del individualismo que tenemos tan arraigado en nuestro país eh, y genera un espacio de eh, recomposición del tejido social, de la comunidad, lo hace partícipe y protagonista de eh, no solo de la formulación y de las propuestas para la, eh, eh, eh, para la implementación de las políticas públicas, sino que para lo hace sentirse partícipe y protagonista de la reproducción de, las, de, de la vida de, de los seres humanos, eh, que es cuando le volvemos a tomar sentido a las comunidades, como por ejemplo en esta crisis. Económica producto de la pandemia y el mal gobierno de, eh, y el mal manejo de gobierno de Sebastián Piñera. A propósito, cuando salen nuevamente las ollas comunes, cuando salen nuevamente todas las eh, imágenes de solidaridad de la propia comunidad y cuando decimos, ¿sabes qué? No necesitamos que esto venga solo cuando tenemos terremotos, cuando tenemos una situación de incendio, cuando tenemos una situación grave económica como la que hemos vivido, sino que necesitamos que nuestras comunidades sean todos los días, los 365 días del año solidarias y claves en la reproducción de todos y de cada uno de nosotros y de nosotras. Los seres humanos tenemos, por gracia y por desgracia, la salvedad de que no vivimos solos y no sobrevivimos sin otros, y por lo tanto nos necesitamos. Y eso eh, para mí es fundamental, eh, puesto que eh, creo que eh, la política pública no puede eh, tampoco seguirse concibiendo como eh, servicios y como herramientas y dispositivos que se entregan de forma individual al, a la persona que requiere cuidado en este caso o para apoyar a la mujer que está haciendo cuidado, sino que tiene que tomar en cuenta que somos comunidades y por lo tanto también tiene que ser eh, dispositivos que permitan eh, apoyarse en esas comunidades para eh, un mejor ejercicio de los mismos. Muchas gracias, Claudia. Muchísimos temas, ¿cierto? Lo, los incentivos negativos hacia las mujeres en el mundo del trabajo, producto de las labores de cuidado, ¿cierto? Eh, hablamos del postnatal, eh, el postnatal para hombres, algo tan deseado por muchas mujeres chilenas porque sabemos las dificultades que significa eh, parir y criar en nuestro país, ¿cierto? Y las condiciones laborales y las desventajas que eso significa a nivel profesional. Eh, hablamos también de combatir las mentiras, eh, los estereotipos y la educación sexista. Creo que, bueno, somos todas mujeres en este panel, así que todas lo hemos vivido de diferentes formas. Paloma, ¿cómo ven ustedes desde Yo Cuido y cómo lo ves tú? ¿El cambio cultural necesario eh, a nivel país, también a nivel global y regional? Y por otro lado, ¿cuál es el, el rol de la, del Estado y cómo se logra esa corresponsabilidad social y qué agencia tienen las comunidades en ella? Sí, eh, bueno, para, para nosotras... Eh, siempre hemos dicho que se requiere de este de cambios profundos, ¿cierto?, de un cambio del paradigma, del paradigma social eh, y, y para esto eh, requerimos eh, que, que se que haya un cambio eh, profundo y este cambio, ¿cómo, ¿cómo logramos este cambio? Primero, que todo es eh, eh, ante ante haber crecido en este, en este sistema patriarcal, ¿cierto?, en este sistema capitalista, eh, poder eh, avanzar hacia que las mujeres primero nos reconozcamos. Es increíble pensar que, que, que estamos viviendo aún frente a mujeres que, que dicen, bueno, es lo que me tocó, ¿cómo no lo voy a hacer? si si debía hacerlo porque es mi hijo, es mi esposo es mi mamá, es mi papá eh, es lógico que lo tengo que hacer y esto además no requiere un reconocimiento, ni un pago ni nada, porque es lo que me tocó como bien decía Claudia es como que, uh, lo llevamos en el ADN ¿cómo nos vamos a cuidar? si sí, obviamente eh, nos enseñaron que, que fuimos creadas prácticamente para para, para para criar, entonces, eh, para criar, para cuidar, para lavar los platos, entonces cuando uno le pregunta a una mujer, usted trabaja, no solo soy dueña de casa, trabaja, trabaja en, en labores domésticas, en labores de cuidado, eh, entonces cambiar eh, desde ahí como primera instancia, desde cómo fuimos criadas eh, en este sistema que nos sepultó a las mujeres, eh, es un gran desafío. Y luego eso, por supuesto, avanzar en, en una educación no sexista, eh, en, en, en una, en la, la educación es fundamental desde la primera infancia, en donde, en donde avancemos a, a, este, a, este, a estos cambios profundos de nuestra sociedad, en donde dejemos de ser las mujeres las indicadas para ciertas labores y los hombres para otras, eh, que claramente nos ponen desventajas siempre. Eh, y cómo, yo creo que eso sería, eh, cómo eh, avanzamos hacia la corresponsabilidad, que es algo tan necesario, creo que... Eh, Volviendo a encontrarnos, como ocurrió eh, eh, después de, de la revuelta social, ¿cierto? Volver a mirarnos a los ojos y volver a vivir en comunidad, como bien decía eh, Claudia de, desde las ollas, cuando nos empezamos a preocupar por por otra y el otro, porque somos seres interdependientes, eh, empezamos a vivir de otra forma, empezamos a abrirnos a, a, a, a la comunidad, a vivir en comunidad, a cuidar en comunidad. Y a, y a sacar los cuidados desde de, de los hogares, desde las cuatro paredes, desde la individualidad eh, el, a la que nos empujaron. Entonces, eh, creo que es, esas son como claves, claves para este, este proceso tan importante que estamos viviendo como sociedad eh, después de, de, de, de esta revuelta social, de volver a hacer comunidad de, de, de construir en comunidad y desde esa forma y desde esa única forma los cuidados van a ser eh, comunitarios. Va a poder existir la realidad de los cuidados comunitarios y que tanto las personas cuidadas como las personas cuidadoras y su entorno, porque aquí no nos podemos quedar, como bien decía Claudia también, en una diada eh, que es solamente la persona cuidadora y la persona cuidada, porque hay un entorno un entorno, una familia que se ve también afectada y, y una comunidad que podría hacerse parte si nosotras aprendemos a construir en comunidad. Eh, porque no aquí solamente el Estado tiene que ser corresponsable de los cuidados, sino que como sociedad, toda y todos tenemos que hacernos cargo. Gracias, Paloma. Gracias. Voy a lanzar una última pregunta, pero antes voy a leer algunos comentarios interesantes. Grimaldina Salinas. Para um, su comentario es, deberían haber talleres donde los hombres y adolescentes aprendan a cocinar, por ejemplo. Le encuentro razón a Grimaldina. Creo que sería muy bueno para muchas familias chilenas y en diferentes lugares del mundo. Blanca nos cuenta, soy madre cuidadora y tuve que renunciar a mi trabajo remunerado. El problema es regional y hay que verlo como la gran red que somos. Si fortalecemos a nivel regional, no se puede dar marcha atrás. Patricia Pacheco, docente de enfermería. Lamentablemente falta mucha capacitación para las mujeres que están al cuidado de adultos mayores, que por ser carentes de recursos no pueden acceder a hogares de ancianos, por ejemplo. He visto el desgaste de estas mujeres y cada vez que he querido capacitarlas, incluso como voluntaria, se cierran las puertas. Eso nos cuenta Patricia. Vamos con algunas preguntas. Eh, vamos con una de Jorge Neira. Nos saluda desde Madrid. Eh, dice: Alabo la organización de este evento y la organización de la ciudadanía chilena. Mucho ánimo y suerte. Gracias, Jorge. ¿Se contempla un sistema nacional de cuidados gestionado de forma pública en su totalidad? ¿Se trabaja institucionalmente en la implementación de la igualdad en la sociedad chilena o de momento solamente es una intención? Esa es la primera pregunta. Eh, y tenemos otra pregunta de Marcela Fuentes. Dice: Creo que hay un consenso claro en el reconocimiento de la labor de cuidados, como un trabajo que debe ser remunerado. El punto es, ¿cómo se puede cuantificar y establecer un salario para esa función? Los dejo con esas dos interesantes preguntas y vamos a partir con Claudia. Eh, <coughs> Sobre el Sistema Nacional de Cuidado Solo Público, yo, yo creo eh, indudablemente que, que, que estamos en, eh, en momentos en donde siempre se puede eh, tener eh, una corresponsabilidad también, no solo de la, de, la, de la comunidad, yo creo que también los empleadores tienen que tener una corresponsabilidad en materia de, de, del cuidado. Eh, con Todos los ejemplos anteriores que puso Paula en la respuesta anterior, eh, no solo lo que le corresponde a, a los legisladores, a las legisladoras en materia de, de mejores leyes, sino que también en materia de un cambio de mirada, de enfoque, de paradigma por parte del mundo del trabajo y en este caso de los empleadores y las empleadoras, para no eh, seguir pensando, comillas, que es más caro contratar a las mujeres, eh, y sino que efectivamente tenemos que hacer una corresponsabilidad y por lo tanto generar que eh, los derechos del cuidado sean tanto para hombres trabajadores como para mujeres trabajadoras, eh, pasa eh, indudablemente por incorporar al mundo privado. ¿no? Yo creo que eso es, eh, es fundamental. Pero creo también que eh, un Estado eh, distinto al que tiene Chile hoy, que es un Estado absolutamente subsidiario, un Estado en extremo neoliberal, eh, pase a ser un estado eh, garante de derechos sociales, un estado que eh, vaya eh, más eh, eh, dando cuenta, digamos, de un estado cuidador, de, eh, eh, desde esa perspectiva tiene que tener un papel muy preponderante en el Sistema Nacional de Cuidado. No es lo único, pero tiene que tener un papel muy preponderante en él. Eh, por la cobertura eh, que requiere ser nacional, requiere ser a, a nivel de todas las necesidades diversas que ya hemos diagnosticado tanto en las intervenciones anteriores y por eh, la concepción de universalidad del derecho a ser cuidado y, eh, o cuidada y del derecho de las cuidadoras, ¿no? eh, Y eso lo garantiza efectivamente el sistema público, el sistema, eh, en este caso, la concepción, digamos, de política pública eh, estatal. Eh, y, y, y, y por supuesto que es un impulso tremendamente importante que desde el Estado también se convoque, por ejemplo, a las empresas, a los empleadores, las empleadoras, a tener estos cambios también en sus miradas. Eh, yo creo que eso es, es absolutamente factible, pero creo que eh, un papel fundamental e ineludible es de, eh, desde el punto de vista del Estado y del sistema público. Chile hoy día eh, se han producido hartos cambios culturales, a pesar de todo lo que nos falta. Eh, ha venido generando cambios culturales bien aceleradamente en el último tiempo. Eh, y por lo tanto, una concepción, una mirada de una sociedad eh, más igualitaria desde el punto de vista eh, no solo de los derechos eh, sociales, sino que por sobre todo desde el punto de vista de una perspectiva de género transformadora, de nuevas relaciones entre los géneros, es el norte de esos cambios que se han estado produciendo. Por lo tanto, eh, en Chile hoy día eh, no se está buscando solo tener un sistema nacional de cuidado, se está buscando eh, tener... Eh, y avanzar hacia una mejor atención, una prevención en primer lugar, una atención, una reparación y una erradicación de la violencia de género, se está avanzando a tener eh, una democracia paritaria, eh, se está avanzando, o sea, digo, en términos de anhelo, este gobierno no nos ha ayudado mucho, pero eh, el que está terminando, pero me refiero en términos de anhelo, es eso lo que se está estipulando como demandas, ¿no? Eh, entonces, nuestra mirada es mucho más igual de, de igualdad y equidad de género que solo el Sistema Nacional de Cuidado, que ya es un tremendo componente para alcanzar esa igualdad y equidad de género, ¿no? Entonces, lo digo a propósito de la segunda pregunta que nos hacía eh, Carolina, y en relación a cómo cuantificar eh, para poder eh, obtener, por así decirlo, me imagino que la pregunta va para allá, eh, una remuneración que sea lo más acorde y digna a la magnitud de la tarea, a el esfuerzo físico y mental que implican las tareas domésticas y de cuidado, eh, mira, hay, hay actos de ejercicio, la Paula es la más pertinente para responder esta pregunta, en tanto es economista, pero eh, yo solo quiero colocar solo un ejercicio eh, bien amateur, digamos, no, no, no desde la especialidad, pero eh, cuando uno hace el ejercicio eh, solo para la visibilidad, la visibilidad y el reconocimiento con las comunidades, y empieza a, a contarles a las comunidades cuánto, cuánto se le paga a una trabajadora eh, o un trabajador de aseo en una empresa? ¿Cuánto se le paga a un auxiliar de eh, salud por el cuidado? ¿Cuánto se le paga a eh, manipuladoras de alimentos o eh, personas que están eh, eh, de cocineros y cocineras en los casinos? Etcétera? Y empieza a sumar y tú das cuenta de todas las labores que se hacen desde el trabajo doméstico y de todas las labores que se hacen desde el cuidado y sumas un poco y vas haciendo un cálculo aprox, no, no es la suma de todos esos sueldos, porque obviamente queda bastante más estratosférico de lo que eh, se podría hacer, pero empiezas a hacer proporción en función de cada una de esas cosas, eh, puedes llegar a, a sueldos bastante bien remunerados. Entonces, con esto lo que quiero decir es que visibilizar que también hay una subvaloración absolutamente... Eh, prejuiciada desde el punto de vista machista, en contra de las tareas domésticas y del cuidado, ¿no? Cuando a mí me tocó, como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, conversar en, en, en seminarios con empresas a propósito de ir cambiando estas mentalidades en el mundo del trabajo, y yo les decía, pero ¿por qué es tan difícil para ustedes asumir que es posible tener por igual trabajo igual paga para hombres y mujeres? Eh, no, pero es que no es lo mismo, pues no es que yo tengo dos auxiliares, uno que me arregla las chapas en las puertas y otro que me sirve el café. Son distintos, les tengo que pagar diferentes. Yo decía, no, pues si la labor es de auxiliar. Lo que pasa es que usted está subvalorando el trabajo doméstico porque le parece que servir un café no es esfuerzo. Porque usted está acostumbrado que en su casa lo cuiden de esa manera y le sirvan de esa manera y nadie le cobre por aquello. Porque el día que las mujeres nos pongamos a cobrar mil pesos por hacer las camas, 500 pesos por lavar cada taza, cinco mil pesos por encerar, más si esparqué, en fin, etcétera, etcétera, digo por decir las cosas que, volver a la irutilla, etcétera, todo lo que tú ah, vaya a empezar a decir, ah, no, esto de verdad es peda, ¿no? Es trabajo. Entonces, hay una subvaloración de todos los trabajos que hacemos las mujeres, por sobre todo, de lo que viene desde el mundo de la casa, del trabajo doméstico y del cuidado que hace luego, que en el mercado laboral también siga siendo subvalorado. ¿Por qué entonces las trabajadoras de casa particular son las que tienen los sueldos más bajos en general de nuestro país? ¿No? Porque además se dice que para eso no se requiere ni cualificación, pues no es que las mujeres nacen sabiendo cocinar, nacen sabiendo cuidar guagua, nacen sabiendo hacer aseo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, tiene que ver con esa mirada. Entonces, el cuantificar... Eh, tiene que ver con dos ejercicios, uno con el más especialista que la Paula lo puede contar, eh, contar eh, pero con otro también con cambiar la mirada de la valoración social de estas tareas ¿no? y estas tareas son tremendamente relevantes, son cansadoras, son agotadoras yo siempre ponía el ejemplo, cualquiera que no nos crea que lo haga de lunes a domingo de 7 de la mañana en adelante si es que no de antes y que nos cuente cómo va por ahí por las 11 de la noche, si no está cansado o no está cansada ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos hombres descubrieron que las tareas de la casa por estar en teletrabajo en tiempo de pandemia, pucha que cansaban? Bueno, eso nos pasa a todas, todos los días del año, no solo cuando hay pandemia, durante toda la vida. Eso. Gracias, Claudia. Muchos temas, la doble jornada. Eh, este estereotipo también de que no hay cualificación eh, para hacer ciertos trabajos, yo lo pienso mucho con el, el cocinar, ¿cierto? Porque... Eh, basta conocer a alguien que no sabe cocinar y verlo haciéndose almuerzo y no dice, esta persona no se da cuenta de que efectivamente requiere un aprendizaje alimentarse bien. Eh, así que, súper de acuerdo con, con todas las cosas planteadas. Paloma, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se calcula ese salario que equivale al, al cuidado? ¿Y cuán público es ese Sistema Nacional de Cuidados que queremos tener? Que queremos tener. Bueno, eh... Primero para no redundar eh, mucho con lo que dijeron eh, nuestras compañeras anterior que concuerdo eh, mucho con ella eh, quisiera contextualizar un poco eh, la labor de los cuidados que realizamos para que se entienda por ejemplo que no queremos ser capacitadas nosotras como cuidadoras eh, no queremos aprender eh, más, no queremos ser más la kinesióloga, la enfermera, la médica, eh, no queremos seguir, queremos ser la mamá, la abuela, la hija. Desde que nosotras se nos convirtió en cuidadora, dejamos de cumplir el rol de, y dejamos de poder eh, ser eh, la mamá, la hija, la nosotras empezamos a hacer la cuidadora, la cuidadora que se levanta a las 6 de la mañana para aspirar, para dar los remedios, para dar la leche por una sonda, y que en, eh, en este momento en Chile te dicen, tome, ahí está la persona de cuidado, estas son las condiciones y ahí tiene, necesita tales máquinas, y con suerte te explican cómo se utilizan las máquinas, y eso es lo que nosotras recibimos. Y nosotras no queremos seguir recibiendo eso, queremos calidad para las personas de cuidado, eh, queremos que profesionales realicen esa labor y no la sigamos haciendo nosotras a través de capacitaciones eh, que siguen perpetuando y agotando nuestros cuerpos. Eh, esa, esa es la realidad que nosotras vivimos hoy en día. Eh, en, en donde, como decía antes, en ca, detrás de cada puerta se encuentran con realidades distintas, y en donde hay compañeras que se levantan a las 6 de la mañana y su jornada termina a las 3, duermen tres horas si es que duermen, eh, eh, así de, de, de extenso y de agotador es eh, insostenible, es insostenible llevar una vida así. Eh, al final, ¿qué se, ¿en qué se traduce eso? Que ya no va a tener una persona dependiente, sino que al pasar los años van a haber dos personas dependientes y dependientes de quién, porque en este momento el Estado no se hace cargo y tampoco hay comunidad, no hay familia, generalmente las, la, las personas cuidadoras quedan sola la mujer queda sola con la persona de cuidado y no hay redes de apoyo. Entonces, si seguimos perpetuando esta labor de cuidado de la mujer, pensando en que sí, ...capacitamos a la cuidadora y le enseñamos cómo hacer mejor ejercicio... ...cómo eh, tomar mejor a la persona cuidada, etcétera... ...que vuelvo a insistir, nos ayuda, pero no es la solución. Eh, eh, quisier, quisiera eh, hacer ese hincapié. ¿Cómo cuantificamos el, el valor económico que tiene esto? Bueno, ahí Paula podría, como economista, eh, por supuesto mejor que yo decirlo... pero yo, yo lo veo tan, tan difícil eh, porque la labor es tan extenuante, eh, es, de, es de carga mayor, eh, es de, de un desgaste físico, emocional, psicológico, sin eh, seguridad social, eh, sin posibilidades de, de atención de salud, no hay salud mental en Chile que, que sostenga a una persona que cuida. Entonces, ¿cómo cuantificamos esto? Eh, eh, si lo llevamos a una suma, probablemente sería una suma que ningún Estado podría pagar. Entonces, ¿cómo llegamos a, a, a algo que sea digno eh, y, y, que, y que de verdad... Eh, pueda transformarse en, en, en calidad de vida para las personas que cuidan. Eh, ahí, al escuchar a, a Claudia, eh, pensaba que, claro, estamos viviendo tantos cambios y, y creo que la sociedad en sí apunta a, a equidad de género, a, a cambios de verdad profundos, eh, pero, pero para eso también necesitamos ir de la mano con con la institucionalidad. Eh, por supuesto que aquí en un sistema de apoyo y cuidado eh, el Estado tiene que ser el principal garante de los derechos sociales, de los derechos de las personas cuidadas y de las personas cuidadoras. Eh, cuando hablamos siempre de, de, de la implicancia de los privados, siempre uno tiene un temor de, de hasta dónde se mercantilizan los cuidados en este sistema que vivimos. Cuando de verdad vamos a dejar el sistema actual, el sistema eh, capitalista, este sistema, cuando lo dejamos atrás, el sistema asistencialista, al cual estamos tan acostumbrados y que tanto daño nos hace, eh, lo dejamos atrás y empezamos a avanzar en, en reales derechos. Eh, eso, yo, yo creo que aquí el Estado tiene que ser el principal garante de derechos y tener mucho cuidado de cómo, por supuesto que tienen que involucrarse, pero cómo involucramos a los privados eh, dejando atrás eh, este sistema actual y, y sin mercantilizar los cuidados sin seguir eh, perpetuando la labor de cuidado en nosotras las mujeres, sin que se le pague a otra mujer por cuidar para que la cuidadora principal pueda salir al mundo laboral, ¿cierto?, o al mundo o a, o a la sociedad nuevamente, pero vo volvemos a precarizar a otra mujer eh, que se va a quedar cuidando de forma remunerada, pero ¿cuánto le vamos a pagar a esa cuidadora remunerada eh, sin, sin precarizar también su vida? Porque vamos a, sabemos también que quién va a realizar esas labores de cuidado eh, remuneradas también va a ser una mujer. Entonces, ¿cómo no precarizamos a otra mujer? Eh, es, esas cosas las pongo también en el tapete y creo que son muy importantes de, de también pensarlas en, en un pronto sistema nacional de cuidado y, y en unas próximas políticas públicas, eh, en estos avances en políticas públicas que, que sin lugar a dudas se vendrán. Gracias, Paloma. Y qué importante lo que mencionas de cómo se cuantifica la carga mental y psicológica de, de una labor de cuidado, ¿cierto? Creo que muchas veces eso se deja de lado y, y, y es una carga importante a nivel personal para cualquier persona. Paula, ¿cómo ves tú estas últimas dos preguntas del público? ¿Qué le responderías? Paula, no te escuchamos bien. Perdón, estaba sí. en no. sí. eh, Les decía que, que, que mmm, les quería explicar un poquito cómo hicimos el cálculo de, de, del aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al PIB, porque, porque Claudia y, y, y Paloma me, me, me dieron un poquito el pase, ¿no? Eh, lo que, el ejercicio que hicimos varios ejercicios, pero el, el, el, el que hemos estado como comunicando de manera pública es aquel que fue al mercado a ver cuáles eran las tarifas de las distintas eh, labores de, de cuidado. Porque en el fondo, este trabajo es no remunerado cuando lo hace la persona de la casa. sí, Pero si lo hace una persona ajena al hogar, como bien decía Paloma, hay que pagarle. sí. Por lo tanto, nosotros conocemos los precios de mercado del cuidado de niños, del cuidado de personas eh, mayores, del cuidado de mascotas, del cuidado de las plantas, de limpieza de ropa, de limpieza de la casa, etcétera, ¿no? Todas las eh, labores eh, que la ENUT, que la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, eh, mide, podemos encontrarle una tarifa en el, en el mercado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue multiplicar todas las horas destinadas a las distintas labores de, de trabajo doméstico de cuidado y las multiplicamos por esos precios que encontramos en el, en el mercado. Y así llegamos a este 22%. Eh, por ciento. El Banco Central actualizó, actualizó eh, los cálculos para el año 2020, año en plena pandemia, y llega incluso a que el trabajo doméstico eh, y de cuidados no remunerados representa el 26% por ciento del, del, del PIB, o sea, aumenta el, este, este, este aporte. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de plantear Paloma. Si uno efectivamente contabilizara eh, toda la pega que significa el, el cuidado, sobre todo el cuidado de personas dependientes severas, por cierto, no encontraríamos un, un, una remuneración adecuada. ¿sí? O sea, siempre nos vamos a quedar cortos porque realmente esa pega es 24-7, para qué voy a repetir, lo que, lo que está diciendo eh, Paloma, ¿no? Sin vacaciones, sin seguridad social, sin nada, ¿no? Sin, sin, sin, sin parar. Entonces, eh, lo que hemos hecho, eh, eh, el esfuerzo que hemos hecho desde el programa, desde el comando de, de, de Gabriel Boric es, primero, eh, avanzar en lograr una reforma tributaria. ¿sí? Esta es una reforma tributaria eh, ambiciosa que pretende recaudar recursos para poder tener en el fondo ingresos permanentes y gastos permanentes. ¿sí? El destino de estos recursos principalmente eh, va a estar por la reforma de pensiones, por la reforma al sistema de salud, pero también van a haber recursos muy importantes para el sistema nacional de, de, de cuidado. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el objetivo de avanzar en la dirección que está planteando Paloma, ¿sí? En la dirección de compartir la responsabilidad del cuidado con las familias. El Estado hasta, hasta, hasta ahora se ha desentendido de su responsabilidad de cuidar. y Nosotros queremos avanzar en que el Estado asuma esa, esa, esa responsabilidad. ¿Cómo? Bueno, ofreciendo una serie de infraestructura y servicios de cuidado. Y dentro de los servicios de cuidado está precisamente lo que Paloma está demandando como un como una asunto fundamental, que es eh, las asistentes personales, eh, llamémosle como, como, como queramos, ¿no? pero, pero en el fondo aquellas personas en las cuales eh, las familias van a poder delegar el cuidado. Probablemente eh, en, un, en un primer momento no va a ser eh, del modo en el que Paloma está diciendo como de que uno pueda delegar el cuidado totalmente en estas asistentes en estos asistentes personales eh, pero sí de manera mucho más importante y de mucho más amplia a cómo está eh, ahora, ¿no? ahora el, el, el, el, el, el, el sistema de, de apoyos y, y cuidados en Chile tiene una cobertura que no alcanza ni siquiera a las 4.000 personas, eso significa menos de un 1% de cobertura en términos de la necesidad, por lo tanto estamos hablando de un programa que todavía está en un rango de piloto, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos avanzar a que eso sea muchísimo más eh, masivo, siempre pensando en tender a la universalidad. Sabemos que eso eh, requiere, evidentemente, una gradualidad mucho, mucho mayor, esto va a ir de a poco, pero ese es nuestro norte, ¿sí? Y, eh, y en términos de... de de remuneración, eh, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que plantea eh, Paloma eh, en el sentido de que esta remuneración podría entenderse en algún sentido como eh, consagrar el confinamiento de las mujeres en el espacio doméstico. ¿sí? Y eso es algo que nosotras compartimos con Paloma, no queremos. ¿sí? Nosotras queremos que las mujeres, eh, por, por, porque encontramos una serie de virtudes, ¿no? puedan eh, insertarse en el mercado laboral, Salir de sus casas, abrirse eh, al mundo, ¿no? Eh, por lo tanto, no, no, no, no, es, eh, no es nuestro objetivo el, eh, el pagarles de manera tal que entonces ya no necesiten salir de sus casas y se queden eh, en ese espacio, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando, con todas las restricciones eh, presupuestarias que esto tiene, sabiendo que en el fondo, eh, no se queda muy corto respecto del valor que tiene este trabajo, eh, estamos planteando un salario mínimo imponible, o sea, es decir, estas, estas personas van a transformarse en trabajadoras que van a cotizar en el sistema de, de seguridad social, eh, un salario mínimo para las personas menores de 65 años que cuiden a personas con eh, nivel de dependencia severa. ¿Sí? Y, esto, y, y, y por lo tanto esta, re, esta remuneración está entonces eh, otorgada a aquellas personas que por el momento no tienen una opción de poder hacer otra actividad. ¿sí? Eh, para las personas mayores de 65 años que estén en esta misma situación va a operar la pensión eh, básica universal que nosotros eh, pretendemos que sea un piso de 250 mil pesos y que pueda irse aumentando con lo que cada persona haya, haya ahorrado. Sabemos, insisto, en que esto puede ser eh, insuficiente, pero sin ninguna duda es muy superior, es más de, más de 10 veces superior al actual estipendio, que como decíamos es de apenas 30 mil pesos. Entonces, esto, esto, esto está como en un. En un, en un busca ser en el fondo un intermedio, ¿no? entre lo que podríamos eh, considerar como el, el valor inestimable que tiene el, el, el estar dedicada al, al cuidado de otra persona y esto que, que nos parece muy mínimo, que es el, el estipendio. ¿no? En nuestro gobierno además la idea es poder Avanzar hacia un salario mínimo que llegue a los 500 mil pesos. Entonces, de ese, de ese rango de magnitud estamos, estamos hablando. Y voy a terminar cortito respecto de, eh, de los avances en corresponsabilidad y, y, y respecto del, del sistema público. Los avances con, en corresponsabilidad, la verdad es que... Eh, para, para poder medirlos necesitamos precisamente lo que hablábamos muy al principio de esta conversación, necesitamos encuestas de uso del tiempo para poder ir monitoreando cómo van avanzando eh, esta, esta, la distribución de, de estas labores. Yo, francamente, soy poco optimista porque por lo menos los análisis que hemos hecho de la, de la Enut, eh, por ejemplo, en términos de, de, de, de, de analizar por segmentos de edades, etcétera. Eh, porque uno como que en el imaginario tiene la noción de que, eh, de que las personas más jóvenes son bastante más igualitarias en sus relaciones, y la verdad es que las estadísticas no muestran eh, eso, así es que hay hartos desafíos en esa, en esa, en esa materia y sería ideal poder eh, corroborarlos con, con datos. Y respecto al sistema eh, público, el nuestro está pensado como un sistema público, pero que está eh, desconcentrado, se opera a través de los, de los municipios, y, eh, en general, eh, con los municipios también hay mucho vínculo con el tercer sector, o sea, se trabaja con eh, las organizaciones de la, de, la, de la sociedad civil y por esa vía entonces entra igualmente a proveer ciertos servicios el, el sector privado. Muchas gracias, Paula. Yo creo que con esas preguntas y, y también mirando al futuro, ¿cómo sería un sistema nacional de cuidados? Nos despedimos. Eh, les quisiera agradecer a Claudia, a Paula y a Paloma su participación. Estamos trabajando, muchísimas mujeres de diferentes lugares, eh, por eh, tener avances feministas significativos en la vida de las mujeres a nivel nacional y a nivel global. Me voy a despedir con un comentario eh, de Verónica Montúfar para que vean el alcance internacional eh, de este foro y que les dejo una pregunta que, que la dejo como provocación eh, para que la piensen después. Dice... A más de las tres R mencionadas, la Internacional de Servicios Públicos, como sindicato representante de los cuidadores, las cuidadores del trabajo social en el mundo, junto con un grupo de organizaciones feministas, de derechos humanos, de justicia fiscal, hacemos un llamado a formar un movimiento global por la reconstrucción de la Organización Social del Cuidado, planteando cinco R, reconocer, recompensar, reducir, redistribuir y reivindicar. Particularmente las dos R's nuevas a las que se han mencionado son recompensar el trabajo de cuidado bajo los cuatro pilares de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT y reivindicar el carácter público del cuidado como bien común y responsabilidad fundamental del Estado. Así que la, las dejo con, con esa provocación, con esas dos R's que vienen eh, de, de fuera del continente, de organizaciones feministas a lo largo del mundo, eh, le agradezco muchísimo a la Universidad Abierta de Recoleta, desde el Instituto de los Gobiernos Locales, eh, que somos parte de la universidad por la organización del foro, a TNI y a todas las y los asistentes. Dejamos también en el chat dos columnas, artículos, uno en inglés y en español, que hablan del proceso constituyente chileno, de las definiciones políticas que también nos jugamos este domingo en la segunda vuelta presidencial, así que los invitamos cordialmente a leer, informarse, porque es relevante también eh, que trabajemos todas estas temáticas, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional e internacional. Así que les agradezco muchísimo y espero que nos veamos pronto. Un abrazo grande. Chao, muchas chao. gracias. Chao, chao, gracias. Chao, Paloma. Chao, Claudia. Chao, Paula. Chao, chao.